Estamos de nuevo, otra vez te cuesta hablarlo, pero no hay que dejarlo para después. Aún te quiero y no te quiero perder. Hace cuánto tiempo que nos dejamos de ver. Y tengo tanto que contarte. Intento poner de mi parte. No sé cómo confesarte que quiero estar contigo. regresé cuanto antes. Sé que contigo tengo lo que soñé ¿Recuerdas todo lo que un día fuimos? Solo sé que sin ti no podré Llegar a lo que nos prometimos otra vez Ya no, ya no quiero perderte otra vez Solo espero que juro que cambiaré. Solo quiero estar a tu lado otra vez y no sé si se ve. Solo sé que contigo tengo lo que soñé. Tengo más de una razón para pedirte que regreses conmigo. Quiero pedirte perdón por destruir lo que quedó de nuestra relación Juro que voy a cambiar, solo dime si lo volverías a intentar Juro que...